El latido de los días sin ti se vuelve radicárdico El tiempo se adormece soporífero como secuestrado Por una tarde cualquiera de verano Y transcurre lento, pesado Los días se mueven a ritmo de adayo. Las horas arrastrándose. Todos los colchones del mundo. Hacen insomnes la mitad de las noches. La otra mitad me dejo atrapar por el vacío de tu falta que me engulle. Me vencen las ganas de ti, dejo de contar los pasos que faltan para rozar tu piel. Y juego a soñar, te despierta en mis manos. Taquicardia de deseo, de hambre y sed de tu boca, de necesidad de tu abrazo desde que eres en mí soy arritmia de tu amor la otra mitad me dejo atrapada